Buenas, hoy vamos a hablar de Ed Puzzle, una herramienta que sirve para introducir, insertar preguntas en los vídeos. Os pongo un ejemplo. Estamos viendo este vídeo y el vídeo en un momento dado se detiene, se congela la imagen para hacer una pregunta que el alumno o alumna tiene que responder. Si es correcto, nos marca la flecha en verde y continuamos. El vídeo continúa y cuando vuelve a detenerse el vídeo en este punto nos vuelve a hacer otra pregunta. Bien, veamos cómo se introducen preguntas en eh, un vídeo a través de Edpuzzle. En primer lugar vamos a la página web de Edpuzzle.com y como en cualquier programa habrá que elegir entre si somos profesores o estudiantes. Nos damos de alta en la página. como no tenemos una cuenta creada la creamos e introducimos nuestros datos y después de rellenar todos los campos nos suscribimos aparecemos en esta página principal donde podemos buscar contenido lo que nos interesa es crear un vídeo vamos a mi contenido y creamos un vídeo podemos coger el vídeo de cualquiera de estas plataformas si sabemos, sabemos ya la dirección, la ponemos. Por ejemplo, yo he elegido este vídeo sobre un poema de Góngora. Comprobamos que es el vídeo que quiero editar e incluso podemos recortarlo. El principio, el final... Vale, yo lo voy a dejar así. Empieza el vídeo. Y en la parte superior tenemos cuatro herramientas. La última es para hacer las preguntas. Es la más sencilla, por lo tanto empezamos por aquí. Quiero que en este punto, el vídeo empieza dando unos datos de Luis de Góngora. Y en este punto, cuando ya ha desaparecido la fecha de nacimiento, quiero preguntar a mis alumnos. ¿Veis? Clicamos en el icono de preguntas y hacemos una nueva pregunta. Puede ser una pregunta abierta, una pregunta de múltiples opciones o simplemente un comentario. En este caso, una pregunta con múltiples opciones. ¿Dónde nació Góngora? En Córdoba, en Sevilla. O en Alicante podemos añadir cuantas respuestas queramos y tenemos que señalar cuál es la respuesta correcta en este caso la respuesta correcta es en Córdoba guardamos esa pregunta entonces cuando los alumnos lleguen a este punto del vídeo les saltará esta pregunta dónde nació Góngora y tienen que responder correctamente y podemos hacer simplemente un comentario en este punto del vídeo veis siempre clicando el icono de la interrogación se nos abre aquí a la derecha la opción de hacer tres preguntas pregunta abierta de respuesta múltiple y comentario en este caso los alumnos no tendrán que responder nada simplemente leerán nuestro comentario recordad que góngora y el comentario que queramos poner bien una vez que está finalizado continuar. Una vez que está finalizado el vídeo, ya hemos hecho todas las preguntas que queramos. Como siempre, guardar. Y después de guardar, finalizar. ¿A qué clase, para qué clase voy a asignar este vídeo? Yo tengo una clase creada ya que se llama Literatura Universal. Si no, podríamos crear alguna clase. Después os explico cómo se crean clases. Enviarlo. Y nos da el código de la clase en la que estoy. Bien, veamos cómo verán nuestros alumnos ese vídeo. Aquí está el vídeo. Empiezan a reproducir el vídeo. Una cosa muy curiosa, ellos no podrán, fijaos, no pueden adelantar el vídeo. Si quieren arrastrar la barra para hacer trampas y no ver los dos minutos de vídeo, sino adelantar la visualización del vídeo, no podrían. Aquí han llegado a este punto y salta la primera pregunta. ¿Dónde nació Góngora? Tienen que responder y continuar. ¿Veis? Aquí ellos ya saben el truco, saben que aquí está la siguiente pregunta. Quizá quieran arrastrar el vídeo hacia adelante. No. Sale un candado que les dice que hacia atrás sí pueden ir para volver a escuchar el vídeo, pero hacia adelante no. Llegamos a la siguiente pregunta. El vídeo se detiene y salta la siguiente pregunta. Aquí habría alguna pregunta y ellos responden. En este punto recordad que no hemos añadido una pregunta, sino que era simplemente un comentario. Ellos no tienen que responder nada. Aquí les saldrá el comentario que ha añadido el profesor. Lo leen y continúan hasta la finalización del vídeo. Así es como ellos habrían visualizado el vídeo. Si como profesores queremos ver cuántas personas han visto ese vídeo, iremos en My Classes, al vídeo que hemos editado, Progreso, y aquí nos aparecerá que un alumno lo ha visto. El tick es que lo ha visto, que ha respondido correctamente a la primera pregunta, pero que no ha respondido correctamente a la segunda pregunta. Por lo tanto, Edpuzzle es una herramienta muy útil para los alumnos, para que ellos vean la información y que demuestren que se la saben respondiendo a preguntas. Y es una herramienta muy útil también para los profesores, ya que nos permite saber cuántos alumnos han visto el vídeo y también cuántos han respondido correctamente. Pero hemos dicho también que podíamos crear clases. Aquí en la barra de arriba, en My Classes yo tengo una clase ya creada, puedo añadir otra clase. Le damos el nombre, son de lengua y literatura de cuarto A por ejemplo. Me da un código, este código se lo enviaré por correo electrónico a mis alumnos o se lo diré en clase para que ellos cuando entren a la aplicación de Edpuzzle, Introduzcan ese código y así puedan ver todos los vídeos que les hemos dejado en la plataforma, verlos y responder a las preguntas. Automáticamente a nosotros como profesores nos saltará la alerta de quiénes han visto ese vídeo y quiénes han respondido correcta o incorrectamente a las preguntas. Crear clases es tan fácil como dentro de My Classes añadir una clase más. Así se utiliza la herramienta de Edpuzzle. Gracias por su atención.